Saludos, soy Israel Banger y en les traigo un nuevo tutorial <coughs> y es de cómo solucionar el problema de pantalla negra al abrir una ventana de Windows o una aplicación. Entonces, como pueden ver aquí, vamos a abrir Word. Miren cómo parpadea. Entonces, para solucionar ello, vamos a darle clic derecho en Inicio o en el logo de Windows administrador de dispositivo y vamos a seguir estos pasos que les estoy mostrando aquí vamos a la primera opción adaptar de pantalla y esto es un problema de controlador del controlador de pantalla entonces vamos a solucionarlo desde allí vamos a dar clic aquí luego clic aquí aquí damos clic y vamos a tomar el controlador básico porque está está trabajando con el segundo pero el segundo es incompatible con la, con algunas aplicaciones aquí se ha solucionado el problema y vamos a abrir Word nuevamente y como pueden observar el problema va a estar resuelto miren que ya no sale cierto en el caso de ustedes, en caso de que valga la redundancia no se les solucione allí lo que tienen que tomar es un controlador totalmente distinto <coughs> al que están usando porque esto es debido a una incompatibilidad entre el controlador y las aplicaciones listo entonces pueden usar otro controlador o actualizarlo a uno distinto tienen que deshabilitar este con el que está generándose el inconveniente y activar otro porque de lo contrario al actualizar a otro controlador se les va a reversar Va a volver al mismo problema debido a que va a tomar ese como controlador más actualizado. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.